Buenos días, ¿cómo me le va? Un momento. A ver. Soy sordo, ¿sigo la ruta de la aplicación? Ok, mira, yo sé lengua de señas y he puesto mal la dirección en la aplicación, así que yo te indico la ruta y así nos vamos. ¿Sabes lengua de señas? ¡Qué bien! Así es. Yo he aprendido lengua de señas en los cursos de Fenascol. ¿Y tú?